lugar de acá se apoyó en este en este respaldo de acá está bendecido por el cuco el bendecido y qué pasó en este caballo número 5 así que le voy a dejar la foto y luego el... pero estoy dándolo todo weón me está mirando todo el mundo estoy pasando mucha vergüenza así... Hola nuevamente, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Sebastián, vivo acá en Corea del Sur Y el día de hoy vamos a hacer algo que he querido hacer hace mucho tiempo Si ustedes se fijan, hace muy poco tiempo atrás salió algo que se llama el Season Greetings Summer Package, idiota, Summer Package Y donde BTS visitó una de las ciudades que yo diría que a mí más me gusta en la vida del mundo mundial Que es y me encuentro acá en Jonju con una vista Que es realmente hermosa, se la voy a mostrar Atrás, porque eh, vinimos A un tour que me ofreció Korea Travel Easy, que ustedes saben que yo siempre les digo Que es la página que tiene los mejores tours Y los mejores productos relacionados al K-pop acá en Corea del Sur Ellos me dijeron, oye chivo, te tincas si Y nos vamos a Johnju y hacemos Un recorrido para mostrar todos los lugares En los que estuvo BTS, y yo así como Pues coño, vamos, así que en el video De hoy vamos a ver todos esos lugares que ellos Visitaron, de verdad, todos, se van a sorprender mucho conmigo de lo hermoso que es este país, porque uno ve las películas o uno ve obviamente las cosas de la vida diaria que Corea es como un país súper desarrollado con muchos edificios muy altos, muchas luces etcétera, etcétera, pero el conocer lugares así me tiene pero mal así que en el video de hoy no van a ver nada relacionado a la ciudad, a cosas que producen estrés nos vamos a venir a relajar, vamos a venir a recorrer todos estos lugares en los que estuvo BTS, el grupo que nosotros tanto amamos y vamos también a recomendar mucho de las cosas y actividades que ellos mismos hicieron acá, así que acompáñenme a ver este video en el que también traté de tomarme fotos como ellos, obviamente no de la misma forma, pero traté de imitar las fotos que ellos hicieron. Para irme a ver este video. Vamos. El primer lugar que llegamos es un lugar que se llama Sul Mulquan, que es como un museo de alcohol, literalmente. Es un museo muy característico de acá de la zona de Jeonju. Aquí obviamente uno puede tomar clases de cómo hacer alcohol, que en este caso hicimos un alcohol que se llama, lo olvidé. Porque obviamente también es una variedad Que viene del alcohol de arroz Ay, que me caigo Viene un lugar que van a poder disfrutar mucho Y además la experiencia como de hacer tu propio alcohol Siempre es como interesante Así que como que siento que fue una experiencia súper divertida Como de poder preparar tu mismo alcohol Que prontamente te vas a tomar por supuesto. Pues, Estuve escuchando parando la oreja Así como muy atentamente Porque me dijeron que Bangtan estuvo acá Haciendo su propio alcohol Que ahora les voy a mostrar a continuación Como todo el proceso de poder hacer tu propio alcohol Acá en, en este museo Y también la señora estaba hablando Y dijo que fue como todo súper secreto Porque como que llegó un día y le dijeron, oye, Bangtan estuvo como anoche acá Como que ella contaba que habían hablado directamente como con los dueños Y que había sido algo como súper improvisado Estuvieron acá, estuvieron en la misma sala en la que yo voy a estar ahora Van a estar haciendo el mismo alcohol que yo voy a hacer ahora a continuación Seguramente va a ser una experiencia como muy así como Porque uno no hace alcohol todos los días, para ser honesto Entonces es como, hagámoslo ya que estamos acá, por qué no, why not Así que eso, po. Eh, vamos a ver cómo resulta esto también Tuvo Hobby con Suga aquí comentando hablamos sobre los tipos de alcoholes que habían Y Hobby se sentó ahí Y Suga se sentó acá Así que vean. Y van a poder ver que en la mesa Que les mostré es la mesa donde ellos dos Hicieron este pequeño shoot Me senté en el mismo lugar Le voy a dejar aquí la foto En el mismo lugar donde está sentado Hobby. Dios mío, ayuda Ya, ahora vamos a ir a la segunda parte de este tour Que es un Don Mood One Que vendría siendo como un parque de entretenciones pero en un estilo muy antiguo se lo voy a mostrar acá, ya, mire, en la entrada es como que fuera, eh, estas típicas como hammock que son como casas coreanas muy antiguas y les voy a mostrar todos los lugares que ellos se tomaron fotos porque estuve investigando así porque obviamente hay que hacer la pega ¿no? entonces eh, les voy a mostrar todos los lugares en los que estuvo bancan allá adentro así que eh, vamos a ver ya les digo que estoy en el medio colapso porque este lugar es maravilloso Miren el color de los árboles, wean. es una weá pero mágica Pensé que venía un parque de diversiones, así como súper random, pero weón, es hermoso Ahí podemos ver estos jueguitos que son donde Namjoon tiene la foto Y está acostado en estos mismos juegos, así que ahí vamos a ir para allá Y en el lugar de acá, si se pueden fijar y si tienen el photobook en sus casas pueden ver que es el mismo lugar Así que vamos a ir a verlo más en detalle Les voy a dejar la foto después Pero en este lugar que está acá John Cook se tomó una foto Que es exactamente en este lugar de acá Se apoyó en este en este respaldo de acá Está bendecido por el cuco El bendecido Y también hay otra foto Seguramente se puso acá al otro lado Y se la tomó Bendecido por el cuco. Estuve bueno, como 10 minutos tratando de imitar la pose de John Cook. Así que les voy a dejar aquí la foto lo más parecido posible. No creo que quede igual. Y obviamente tendría que nacer de nuevo. Y vivir totalmente en otra vida. Para siquiera parecerme un poco. Si el cuco estuvo acá. Yo también tengo que estar acá. Soy feliz. Logro desbloqueado. Estamos en el caballo número 5. Porque ustedes adivinarán. Que pasó en este caballo número 5. Así que le voy a dejar la foto. Y luego el intento de foto que quise hacer. Así que estamos dándolo todo. Man. Realmente estamos dándolo todo. Ahora estamos en otra de estos juegos, que les voy a mostrar también la foto de quien estuvo acá, y cómo es el paisaje porque se va a ver exactamente igual, así que ahora vamos a sentar aquí, y voy a hacer el intento de la foto, ya, llegamos a otro lugar mira, si sí, parecimos como que anduviéramos atrapando jugando Pokémon GO, wey. ahora nos vamos a sentar en este lugar, voy a mostrar otro lugar que eh, cuando vea la foto voy a hacer el intento Ya saben, no soy igual, no es lo mismo Pero estoy dándolo todo, wey. me está mirando todo el mundo Estoy pasando mucha vergüenza, así que vamos Este otro lugar es estratégico, en esta banca que está acá Joby se sentó y también hizo su sesión de fotos Y también se hizo el respaldo de acá eh, También hizo más fotos que se las voy a dejar aquí a continuación Acá hay otro sector en el que también nos vamos a tomar una foto Les voy a dejar obviamente nuevamente la foto que se tomaron acá y el intento de foto que hice yo, así que, weón, insisto, lo estoy dando todo, realmente lo estoy dando todo, todo, todo, Lamentablemente, por tiempo no me pude subir a este juego que es como donde Jin hace su foto. Este es el lugar donde no pude ir porque ya me tengo que ir porque hay muy poquito tiempo. Quiero decir que el lugar es muy bonito, es muy mágico, se lo recomiendo de verdad. Onda, está muy genial que hayan puesto este lugar dentro del tour, así que de verdad, de verdad, muy bacán. Llegamos a nuestra ya tercera parada Si no me equivoco, segunda más o menos Esto es Awon Es como una cafetería Estilo galería Voy a mostrar eh, todos los Spots que hay en el fondo Tratar nuevamente de tomarme una que otra foto No tantas porque tampoco quiero expresar Aquí a mi amiga pero Lo estamos dando todo Estamos en un lugar demasiado lindo, weón. De verdad estoy pero como hipnotizado. Porque a veces había estado en un lugar tan lindo, weón. Y qué verga, qué chucha. ¿Qué, ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué se abre esto? Ayuda, Dios mío. ¿Por qué se está abriendo esto? Wow. ¡Ay! Ah, abajo está la cafetería. Vamos caminando hacia un lugar que les voy a mostrar. Aquí en esta esquina, aquí en este lugar, se sentó yo y le tomaron la foto como desde acá. Estuvo ahí sentado. Así que voy a ver si me a tomar la misma foto. Como muy estratégicamente, pero voy a tratar de que esa gente no saque la foto. No sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer. Lo juro. Aquí hay otra toma que vendría siendo como una foto grupal que se tomaron. Esta también se la voy a dejar acá. Y ya. Tres segundos para que me digan qué lugar es este. se adivinan, eh, no se les regala algo. Uno, dos, tres. Bueno, a continuación le voy a dejar. El lugar en el que estamos acá A ver si adivinaron o no adivinaron Nos sí. vamos a ir a ese lugar de ahí tejión se tomó una foto Y así que vamos a tratar de imitar la misma foto Así que se las voy a mostrar a continuación Acá quiero que adivinen quién estuvo parado y se tomó una foto Así que les voy a dejar cuenta hasta tres Uno, dos, tres ¿Adivinaron o no está guapa parece como que estuviera jugando a Dora a la exploradora con ustedes Bueno, así como ¿Adivinen qué los escucho de Ahora tienen que adivinar quién se tomó una foto acá. Le doy la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y vamos a ver quién es. Y luego la foto que yo traté de imitar, pero que, por supuesto. No me salió mal. Vamos dejando este hermoso lugar que realmente está muy, muy lindo. Se lo recomiendo mucho tomar este tour porque realmente uno aprovecha de conocer lugares que son realmente maravillosos. Seguramente va a ser un poco caro porque el tema de estos lugares, eh, este museo, la entrada de este museo particularmente, igual es un poco caro, etcétera, etcétera. Y el transporte para acá también lo es, pero, pero vale la pena. O sea, el lugar es hermoso. O sea, weón, hermoso. Qué lindo el lugar. Weón, de verdad que sí realmente hermoso ahora nos vamos yendo tenemos que bajar esta escalera vamos a llegar al museo y después vamos a subir nuevamente hacia la salida llegamos hasta otro lugar que es este lugar de acá me voy a subir ahí como para mostrarles cómo es porque realmente es muy bacán adivinen quién se tomó foto aquí le doy 3 segundos 1 2 3 bueno, Bueno, Aquí va la foto y voy a ver si puedo hacer algo parecido. ¿no? Aquí hay otro photo spot de donde estuvo BTS. Ellos estuvieron justo acá abajo y de hecho estoy viendo la foto ahora. Y se la voy a dejar aquí también en una Santa calle para que la puedan ver. Está muy bacán. Qué sí bacán que todo esto sea parte del tour en realidad. Además, que más que porque yo hayan estado acá, es porque realmente el lugar es muy lindo. De hecho, John Hughes es de mis ciudades favoritas de la vida, de toda la vida, hacia encanta, Muy bacán. Llegamos hasta nuestro último lugar y quiero que adivinen quién se tomó la foto acá A la cuenta de tres, uno, dos, tres ¡Tarán! Así es, fueron todos Y yo también me acabo de tomar una foto acá Que se las voy a dejar por acá Creyéndome bien influencer, bien básico como siempre Y este sería el último lugar de nuestro gran tour Que realmente estuvo maravilloso Así es como llegamos al final de este video Recuerden que este tour va a estar disponible A través de koreatraveleasy.com Para que se puedan meter Y cuando vengan a Corea puedan reservar este tour Los lugares que pude conocer son realmente maravillosos Les digo, cualquier cosa que ustedes necesiten Acá estando en Corea ya sea un chip para un teléfono, un router para wifi o algún tour o tickets especiales para los conciertos Tienen que ir a koreatraveleasy.com Ahí van a poder encontrar un sinfín de cosas Acá abajo en los comentarios ponga cuál fue el lugar que más le gustó Recuerde también suscribirse a este canal aquí en el botoncito rojo Darle un me gusta y nos vemos prontamente en otro video Eso, muchas gracias y nos vemos Bye bye